Uf. Uf. Bueno, Peña, nada como unos efectos especiales de tercera categoría para iniciar una nueva sección. De hecho, los que estáis pendientes del canal ya sabréis que los miércoles se los vamos a dedicar de ahora en adelante a una temática en particular y que vais a ser vosotros a través de la sección de comunidad los que vais a elegir cuál va a ser esa temática. Total, que el que ha ganado este primer mes han sido las películas de bajo presupuesto y voy a arrancar con la Canon que para quien no sepa qué es, ahora os lo explico, ya veréis. Seguro que a más de una persona le sonaba ese logo y esa musiquilla. Y es que si eres un millennial que nació en los 80, seguro que conoces a esta compañía. Si vamos a hablar de películas de bajo presupuesto, no podemos descuidar las productoras que se encargaron de realizarlas. Tal vez la más famosa de todas es la Troma, a la que ya dedicamos un vídeo y que a día de hoy aún sigue en activo, pero después de esa está su hermana gemela mala. Y cuando digo mala, no me refiero a que sea gamberra y traviesa, no, no, es una hermana mala de verdad. Y se llama Canon Films, en fin que a lo largo de este vídeo descubrirás por qué pienso que la canon no es como la troma, y que aunque las dos se dedicasen a hacer cine basura, cada una lo enfocó de una manera radicalmente distinta a la otra. Lo primero, que igual estoy yendo demasiado rápido, ¿qué es la canon? Pues básicamente es una productora de origen judío que surgió en el año 1967 y que se mantuvo en pie hasta 1994. En un primer momento estaba enfocada a un cine erótico light, pero poco a poco se fue transformando hasta convertirse en el monstruo que conocemos, es decir, empezó a realizar un cine donde había alto contenido de violencia, disparos, explosiones y muchísima venganza. Y claro, por supuesto, no abandonó sus orígenes y mantuvo ese toquecillo erótico. Si tuviese que definir a esta empresa con pocas palabras diría, poco dinero muchas explosiones. Y si por el contrario me pidieseis que os recomendase alguna película de su catálogo, uf, la verdad es que me pondríais en un aprieto, porque no es precisamente ni cine de calidad ni que de lo malo que haya sido se haya convertido en algo de culto, o, bueno, igual alguna sí, pero pocas. De entre todas podría mencionaros Desaparecido en combate, Yo soy la justicia, la saga de Enter the Ninja, que por cierto desvirtualiza toda la imagen que se tiene de los ninjas y que nos ha llegado hasta occidente totalmente mal gracias a ellos, y hay otra más por ahí que no tiene que ver con el tema de la acción y las artes marciales que se titula Breaking. Y esta fue la primera película de toda la historia del cine que trató el tema del breakdance, pero ojo peña que aquí os tengo que hacer un inciso. Porque el tema es que ya se estaba realizando otra película que también iba sobre el breakdance, titulada Beat Street. Y la gente de la Canon, en cuanto se enteraron de esto, como sucias ratillas, se apresuraron para intentar lanzarla al mercado antes que los otros. Peña, con los títulos que os acabo de decir y con este último ejemplo de cómo actúa nos podéis hacer una idea de qué clase de empresa es esta. Y esto todavía no os lo había mencionado. Pero todo este chiringuito está en manos de dos primos. Uno se llama Joran Globus, que es el que se encarga de la economía, y el otro, que tal vez es el más famoso, se llamaba Mehalen Golan, que era un director de cine medio prestigioso en Israel. Juntos, levantaron, dieron prestigio y finalmente hundieron a la compañía. Eso sí, renovaron las formas de hacer de la industria, ya que ellos tenían una filosofía de trabajo muy particular, dejad que os cuente. Lo primero que hicieron para intentar llamar la atención del público fue recuperar actores que estaban en horas bajas. De hecho, os podría decir que la Canon es la culpable de que veamos a Chuck Norris como el tipo más duro del mundo. Y también lo es del reflote de Charles Bronson. Aparte de estos, y en muy pocas ocasiones también dieron salida a gente nueva, como por ejemplo Jean-Claude Van Damme al que le dieron su primera oportunidad con retroceder nunca, hundirse jamás. Pero atenta familia, que no es oro todo lo que reluce, ya que junto a esto de las celebrities en horas bajas que mimaban como si fuesen sus hijos, existía otra cara menos amable de las condiciones laborales de esta compañía. Se comportaban como auténticos buitres, robaban a sus actrices. En una ocasión llegaron a usar unas fotografías personales que robaron del bolso de una actriz cuando se despistó y en la que se veían imágenes íntimas que además usaron para promocionar una de sus películas. Pero no fue lo único, porque hay varios testimonios de actores diciendo que fueron amenazados con un arma cuando se negaban a realizar ciertas tomas. Además, realizaban cambios sorpresa en los guiones y os podéis imaginar que eran para añadir escenas de sexo. Y por supuesto, todo esto lo hacían en unas condiciones laborales miserables y en ocasiones sin pagar a la plantilla. <risas> Así es como trataban estos angelitos a su gente. Y bueno, Peña, os podéis imaginar solo por cómo trataban a los empleados el tipo de contenido que generaban. Eran tíos efectistas, iban a lo que ellos creían que vendía. Su cine se caracteriza por el sexo, la acción, la violencia y las explosiones. Vamos, esa era su receta. Ah, sí, claro. Y también hay que sumarle escenas de muy mal gusto. Y otra cosa, porque al contrario que la troma, sus argumentos son de lo más reaccionarios. Normalmente las películas de la canon van de policías que abusan de su poder y que se pasan por el forro la ley. Y si no son maderos, se trata de gente de clase media alta vengándose de marginados que, por supuesto, son pintados como escoria y como basura social. Será común ver a Bronson enfrentándose a pandilleros, punkis, hippies y cualquier grupo marginal minoritario y, o, relacionado con la pobreza. Vamos, esto no tiene nada que ver con el vengador tóxico, de hecho están las antípodas de ello. Respecto al tema del género, se dieron muchas películas de explotación protagonizadas por mujeres, y cuando le preguntan a Golan por el tema se hace el interesante y nos habla de que él fue uno de los primeros en dar protagonismo a un papel femenino. Para ser honestos con la verdad, pues todas sus protagonistas femeninas son chicas de catálogo y que llevan muy poquita ropa. Se da una sexualización excesiva de ellas. Y al final, pues siempre resulta que son rescatadas por hombres de una forma o de otra, así que mantienen esa figura de ser dependiente. Así que Golan, no me la cuelas diciéndome que tus películas son de verdad feministas. No lo son. De hecho, cualquiera que las vea se dará cuenta de que el papel que tiene reservado la mujer es totalmente denigrante, y que para decir eso hay que tener o muchísimo descaro o de verdad pensar que el público es gilipollas. Yo sinceramente me inclino por esta segunda opción, básicamente por el cine de mierda que hacía. Su filosofía de trabajo consistía en realizar una película mala que tuviese algo de difusión y de financiación, y con el dinero que se sacase de esa cinta, realizar otras 50 más, con la esperanza de que alguna de ellas también consiguiese de nuevo financiación y así se pudiese repetir el ciclo hasta el infinito. ¿Cuál es el problema con la Canon? que realmente no tenía ni el salero ni el flow que tenía la troma y que había años que no sacaban ni una jodida cinta buena. Eso medio hundió en la ruina a la productora que se dedicó a ir de festival en festival intentando vender a otras productoras o a personas privadas películas que ni siquiera se habían realizado aún y de las que solamente tenían la carátula y algunas líneas del guión. Ahora mismo podrías estar pensando, joder los están estafando, pero no, después de que la Canon empezase a realizar este método de trabajo, muchas otras multinacionales empezaron a copiarlo y a día de hoy es el que se utiliza. Antes de eso, tú necesitabas por lo menos llevarles un guión y no podías ir con las manos vacías y una carátula. Total. Que con todo esto que os estoy contando os podéis hacer una idea, llegó un momento en el que el público cada vez que veía que una película empezaba y aparecía el logo de la Canon, pues empezaban a descojonar y no se tomaban absolutamente nada en serio el material que les iban a presentar. Ante esta situación la Canon decidió tomar medidas, ¿sabéis qué hizo? Dios, y además creo que esta es la única decisión sensata que tomaron en los casi 50 años que duró la empresa pues se pusieron en contacto con muchos de los grandes directores de culto de la época, que además eran tipos bastante peculiares y que las productoras tenían problemas con ellos a la hora de grabar, como por ejemplo John Casavets, al que se le consideraba un director muy poco dinámico, muy exigente y con el que era muy difícil realizar proyectos. Vamos, que era un cabezón, que le gustaban que las cosas saliesen como él las tenía diseñadas. Da igual, sea como fuere, junto a la Canon, Casabets rodó Love Streams, que en castellano se tradujo como Corrientes de Amor. Y bueno, no me quiero detener mucho en esta cinta, solo os voy a dar un detalle, a Casavet ya le trabajaremos más adelante. Pero que sepáis que la rodó después de que un médico le dijese que le quedaban seis meses de vida. Así que ese fue el motivo por el que se acercó a la Canon para decirles tú, dejadme hacer una película que, que me marcho sin soltar nada. Por suerte para el cine, Casabets vivió unos cuantos años más, y también por suerte para el cine, la Canon estuvo durante un tiempo utilizando directores que eran buenos. Además, como estaban acostumbrados a perder dinero, tampoco se volvían locos con el asunto y les daban total libertad creativa a los directores. De hecho, hay por ahí unas declaraciones rulando de Franco Cefirelli en el que menciona que los mejores productores con los que se ha topado son los de la Canon. ¿Y por qué? Pues porque no se metieron para nada en su proyecto y le dejaron tranquilo hasta que presentó el rodaje, sin pedirle explicaciones de nada de lo que estaba rodando. Con esta estrategia la Canon estaba intentando matar dos pájaros de un tiro. Por un lado quería lavar su imagen de compañía cutre. Y por otro lado quería acercarse a directores que fuesen talentosos, ya que los directores más difíciles del mundo ya estaban trabajando con ellos y no tenían ningún problema y estaban totalmente satisfechos. Finalmente, ni buscando actores nuevos que fuesen promesas, ni intentando engañar a productores con obras que no se han realizado, y ni siquiera utilizando actores o directores consagrados consiguieron levantar la compañía. Así que ahora nos disponemos a ver el ocaso de la Canon. Y ojo peña, que no es lo mismo hablar de ocaso que de fracasos. Porque la Canon siempre estuvo produciendo obras deficitarias. Al contrario de Corman, que todo lo que tocó con una cámara se convirtió en oro. En fin, continúo con lo que os estaba comentando. La Canon puso el primer clavo sobre su ataúd al firmar por Metro Golden mayer eso hizo que cambiase su filosofía de trabajo, ya que empezó a realizar grandes producciones, pero que seguían siendo igual de malas que las pelis que había hecho anteriormente. Además, estas tenían un hándicap, que es que para ser rentables se necesitaba que mucha gente fuese a las salas. Un ejemplo de toda esta historia, y tal vez creo que el mejor de todo, fue el que corresponde a la película de Superman 4, que de verdad fue la última pala de arena sobre la tumba de la canon. Para esta cinta, en un primer momento tenían pensado gastar 30 millones de dólares, pero la Canon reajustó el presupuesto a 17. Y eso que es una obra que está plagada de efectos especiales, así que os podéis imaginar cuál fue el resultado final. Una peli de mierda. En fin, que todas estas pretensiones por convertirse en un gran estudio fue lo que la hundió en la miseria. Tras Superman 4, intentaron salvar la productora con una película de Ivan Dam titulada Cyborg. Y no les fue mal, porque con un presupuesto de 500.000 dólares recaudaron 10 millones. Y no fue suficiente para salvarse. Y ahora me voy a detener un pequeño instante en esta peli, porque realmente fue pensada para que la interpretase Chuck Norris, y en un primer momento iba a ser una secuela de He-Man. Sí, de verdad, parece que estas dos ideas son totalmente incompatibles, pero creo que esa era la esencia de la canon, Construir auténticos monstruos cogiendo un poquito de aquí, otro poquito de allá y siempre seleccionando las peores ideas. Como conclusión os puedo decir que en la canon fueron unas ratas del cine que intentaron colarse en la industria fuese como fuese. Utilizaron triquiñuelas, estrategias poco éticas, copiaron, robaron y lo siguieron haciendo incluso después de que desapareciese el negocio. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Bueno, pues como guinda a este pastel os voy a contar una anécdota. En el año 2014 una pequeña productora quiso hacer un homenaje a la Canon y reunir a la gente que había trabajado con Golan para hablar sobre la historia de la compañía. Los documentalistas encargados se pusieron en contacto con el propio Golan para que apareciese y fuese la piedra angular del asunto. ¿Sabéis lo que hizo el director y ex dueño de la Canon? pues rechazó la propuesta y se puso a grabar de Rally su propio documental para adelantarse a los que habían tenido la idea primero y vender así más copias que los otros. Y pienso que no hace falta que diga ya mucho más, porque creo que esto define el carácter de Gollum y de paso la filosofía de la canon. Y seguro que más de uno ya se ha imaginado cuál era el final de esta anécdota. En efecto... The Go Go Boys, que es la película del director de la Canon, se estrenó varios meses antes que Electric Bungalow, que era la que habían hecho los australianos. Si queréis oír mi opinión sobre la Canon, pues fueron como troma, pero en su forma más oscura. Y no lo estoy diciendo como un halago ni como algo positivo. La Canon entró para transformar las normas de la industria. Creó el clickbait antes de YouTube, ofreciendo títulos muy llamativos y que luego no cumplían las expectativas. Aparte, no lo inventó, pero normalizó la obligatoria escena de violación como algo sexy y que no es ni dramático, ni violento, ni brutal. ¿Y recordéis lo que os dije de cómo trataban a sus actores? Pues su éxito como compañía llevó a otras a replicar ese mismo modelo de explotación laboral, que tenía bastante poca ética de trabajo y ninguna consideración con los artistas, en lo que ya era de por sí un medio bastante explotado y que, por más que hubiese cierta consideración con algunos artistas, abusaron de la mayoría de la gente que trabajó con ellos. Y creo que esto es lo que más me molesta de todo. Sobre todo por la influencia que ha tenido en posteriores películas. Son los que más han fortalecido el argumento del justiciero blanco que asesina estereotipos raciales porque son peligrosos. A diferencia de Troma, que usa los estereotipos para hacer crítica social, la Canon da argumentos para el odio racial y de alguna forma alimentó el racismo y la ignorancia de la Norteamérica más blanca. Y bueno Peña, una cosa, soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y si has llegado hasta aquí es porque esto más o menos te interesó, así que hazme el favor de compartirlo, que me desmorono si el canal no crece un poco, así soy. Y ya está familia, nos vemos en los vídeos.